<risa> ¡No me lo hagas! va que jugué gol! Ay, ay, ay que se la van a liar aquí en cuestión de minutos. Porque arranca la, la de la Libertadores. Y de la <risa> <sube el ojo. risa> vamos, y vamos, vamos. De ah, meta? bien, bien, bien. Aquí lo que hay es <risa> equipo. Ahí aguantamos. puta Eso sido gol casi contra cualquiera Están haciendo daño arriba con la presión Quintero Romero y sigue sigue y sigue como el de la pila la Y me lo mamo Y me lo mamo gente bien filtró con intención. Cool, cool. uff, ¡Uf! ¡Uf! Eso ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! Saque de bien no, ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! de ¡Uf! ¡Uf! suéltalo, suéltalo suéltalo, hijo ¡Vamos equipo! ¿Quién lo hizo? Fernández. Bien. Bien, bien, bien. Estamos ganando. Se ha lanzado el solitario de momento. Está imparable. Recibe retrasado. ¡Tácalo! Hijo Tómalo, uno más, uno más. Ay, estoy súper emocionado. Estoy clasificando a la final Luis Juan Ferb, Bien. Uf, es que esa gente empezó con los ánimos super altos. Yo dije, no, me van a golear aquí. No, esa gente empezó, uf, pasó de uno a 100 en nada. Puede seguir avanzando. es una posición que puede ser muy peligrosa. Bien y el ataque acaba en nada bueno. que casi cantamos el gol falta... West, West, échalo échalo, no, échalo de tarjeta. no lo he hecho a la tarjetita a partir de ahora cuidadito Antoñito dime cuánto queda un minutito de descuento una decisión acertada bajo mi punto de vista gracias Antoñito es un gol, gol, gol, gol, gol. Fue el lugar. Y ese por la <susurra> la primera Dios. Obvio. Obvio. Obvio sí que está cumpliendo las expectativas. ¿Cómo que no? Hay que me meten un gol y ya, jodido. está. uy. ¡Qué salvada gente! No me lo hagas. ¿Cómo es posible? Bien, Juanfe, bien, calmado, calmado, papá, calmado, calmado. Bien, Juanfe, bien, bien, ídolo, ídolo, ídolo, bien, bien, bien. No papi, pero ya te tengo desacado porque tú eres la pieza clave Alba, alba, ¡Vamos goleador! ¡Vamos! ¡Vamos! Necesito que este man meta todos los putos goles que sea posible Aquí vemos el tanto repetido. Qué balón al espacio, por río. ese Juan como pone las asistencias 41, de Inmune. Qué vaina linda. 4 -0, Tiene mucho terreno libre por delante. Es ahí podría colgar el cuero. Joder, qué culé, gol. ¡Qué golazo! Pensé Bolea que se le iba a comer. Sigo ¡Vuelve a robar el balón tras ponerse el partido 4-1! Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Vamos. Con ¡Ay, ¡Ese avance puede ser peligroso! ¡Chísima! ¿Qué? Homero. Uno para uno. Todavía no ha pasado el gol, gol, gol, gol. Escucha, yo, yo creo que, que este se man se nunca se había, se había hecho gol en su vida. Pues en lo que va de la co Cuidado con el que lleva Mi madre, qué ocasión. Uy, tapado. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Vamos a ver qué pasa. Yo dije, qué pepino me hizo. No mames, qué no falta. Mira, no va a molestarlo, los gestos del árbitro son firmes, pero no veo las cartulinas por ninguna parte. Yo te <risa> <que> <risa> ¿Qué fue eso? Pase peligroso. Chuta bueno, ya en este punto estoy jugando que por inercia, la verdad, porque no. son 5 a 1, minuto 67. Uy, suena No, mames. No la respuesta del portero ha sido buenísima porque le han tirado muy de cerca. Allá va la pelota buscando alguien que la remate. El esférico le llega mansamente al portero. Álvarez. Puta Bien, y gente, bien pasa a final. De una a finales Sí, señor, hay que felicitarles Quizá muchos esperamos con un margen amplio de goles. Lo que quizá les convierte en favoritos para levantar la copa. Su juego ha sido bastante bueno en este encuentro. Paco ha estado a un buen nivel. Ya puede estar contento ya. Su equipo se ha llevado el triunfo. Y...